Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister La lección para el día de hoy, la número 42 Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo La idea de hoy combina dos pensamientos muy poderosos, ambos de gran importancia Plantea también una relación de causa y efecto que explica por qué tus esfuerzos por alcanzar la meta del curso no pueden ser en vano. Verás, porque esa es la voluntad de Dios. Es su fortaleza, no la tuya, la que te da poder. Y es su regalo, no el tuyo, el que te ofrece visión. Dios es ciertamente tu fortaleza, y lo que Él da, es verdaderamente dado. Esto quiere decir que lo puedes recibir en cualquier momento o lugar, donde quiera que estés, y en cualquier circunstancia en la que te encuentres. Tu paso por el tiempo y por el espacio no es al azar. No puedes sino estar en el lugar perfecto y en el momento perfecto. Tal es la fortaleza de Dios. Tales son sus dones. Hoy llevaremos a cabo dos sesiones de práctica de 3 a 5 minutos cada una. Una tan pronto como te despiertes y la otra lo más cerca posible a la hora de irte a dormir. Es mejor, no obstante, esperar hasta que puedas sentarte tranquilamente por tu cuenta en un momento en que te sientas listo, que preocuparte de la hora en sí. Da comienzo a estas sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy lentamente mientras miras a tu alrededor. Luego cierra los ojos y repite la idea otra vez, aún más despacio que antes. Después de esto, trata de no pensar en nada excepto en los pensamientos que se te ocurran relacionados con la idea de hoy. Puedes pensar, por ejemplo, La visión tiene que ser posible. Dios da verdaderamente. O, Los regalos que Dios me ha hecho tienen que ser míos porque Él me los dio. Cualquier pensamiento que esté claramente relacionado con la idea de hoy es adecuado. De hecho, tal vez te asombre la cantidad de entendimiento relacionado con el curso que algunos de tus pensamientos reflejan. Déjalos que te vengan sin censurarlos, a menos que notes que tu mente está simplemente divagando y que es obvio que has permitido que se infiltren pensamientos irrelevantes. Es posible también que llegue un punto en el que parece que no te van a venir más pensamientos a la mente. De ocurrir tales interferencias, abre los ojos y repite el pensamiento una vez más mientras miras lentamente a tu alrededor. Después, cierra los ojos otra vez, repite la idea otra vez y continúa buscando en tu mente pensamientos afines. Recuerda, no obstante, que en conexión con los ejercicios de hoy, no es apropiado que te esfuerces por encontrar pensamientos afines. Trata, sencillamente, de hacerte a un lado y dejar que te vengan a la mente por su cuenta. Si esto te resulta difícil, es mejor pasar la sesión de práctica alternando entre repeticiones lentas de la idea con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados, que esforzarte por encontrar pensamientos adecuados. No hay límite en el número de sesiones de práctica cortas que podrían resultarte beneficiosas hoy. La idea de hoy es uno de los pasos iniciales en el proceso de unificar tus pensamientos y de enseñarte que estás estudiando. Un sistema de pensamiento unificado que no carece de nada que sea necesario y en el que no se incluye nada contradictorio o irrelevante. Cuanto más a menudo repitas la idea de hoy durante el transcurso del día, más a menudo estarás recordando que el objetivo del curso es importante para ti y que no lo has olvidado. Y David nos dice, esta lección es muy, muy profunda y muy bella. Detengámonos por un minuto y recordemos esa bella idea, que dice que la idea de hoy es uno de los pasos iniciales en el proceso de unificar tus pensamientos y de enseñarte que estás estudiando un sistema de pensamiento unificado, que no carece de nada que sea necesario y en el que no se incluye nada contradictorio o irrelevante. Demos gracias hoy por tal sistema de pensamiento. Alegrémonos de que Dios es mi fortaleza y la visión es su regalo. De todos los intentos de encontrar significado, de todo el buscar, de todas las filosofías, de todas las enseñanzas y de todas las búsquedas numerosas, estamos estudiando un sistema de pensamiento unificado que no carece de nada y en el que nada es superfluo, es decir, irrelevante. Tenemos esta sensación de inclusión de todo y la fortaleza de Dios, la voluntad de Dios es que tenemos que tener éxito en experimentar este sistema de pensamiento unificado. Tenemos que tener éxito en extender este sistema de pensamiento unificado. No podemos fracasar. Hoy nos es dado sentir esta fortaleza en el centro de nuestro ser. Abrir los corazones a la visión de Cristo. Ver en la luz Experimentar el amor Nada de este mundo es valioso Más valioso que experimentar este amor profundo Reposamos en la certeza de la fortaleza de Dios Superaremos el mundo de la percepción Se nos elevará a los reinos celestiales de la eternidad el amor eterno, la paz eterna. Gracias Dios, gracias Dios, gracias. Practicamos hoy con completa sinceridad. Dios es mi fortaleza. La visión es su regalo. Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo.